Y es que Ricardo Arjona canta en Metro de Nueva York. No le hacen caso, creen que era imitador. Dios mío. Ricardo Arjona probó suerte en el Metro de Nueva York. Resultado, pues las personas no lo conocieron. Él mismo lo contó. Él dijo, mentiría diciendo que me fue bien cantando en el Metro de Nueva York. Luego agregó, lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto que el verdadero Arjona y era muy chaparrito. Con el hashtag negro y la frase volver a la calle otra vez, el cantautor guatemalteco dio a entender que se refería a la segunda parte de su disco blanco y negro. En su Instagram, Arjona se le ve con una guitarra en manos, sentado, con tenis, sombrero bo bombín y atuendo callejero. La publicación al entrar la noche del jueves tenía casi 76 mil me gustas y casi 3800 comentarios. Así yo te veo. ¡Ay, sí yo te veo! ¿Por qué no me pasan estas cosas? Yo las reconocería entre un millón de arjonas. Imposible no reconocerte, fueran algunos de los comentarios que dejaron las personas. Y Ricardo Arjona pues compartió esa frase diciendo mentiría, diciendo que me fue bien cantando en, en el metro de Nueva York. Lo mejor que me pasó fue de la señora mexicana que le dijo que era el invitado de Arjona, pero que parecía alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito, negro, volver a la calle otra vez, dijo el artista. Bueno. a <risa> ver, La... No Para que tú pa veas, eh? no, mira, yo te voy a decir mario algo mario. que me pasó a mí en la Vega eh, en el carnaval cuando trajeron a Don Omar. Yo fui, ese es mi artista favorito. Yo fui a las 12 y 10 y de la, de la, de la, del mediodía y iban a, iban a cantar a 10 de la noche. Pero yo llegué, ahí no había más nadie, ahí estaban los que estaban armando la tarima, yo y tres amigos míos. Y nos sentamos ahí, comimos, ahí nos tapamos del sol. ahí ¿qué pasa? Que cuando están armando todo ese show, estaban bebiendo cerveza. Y yo no quería ir al baño, porque yo no quería dejar el puesto. Y me dice un muchacho, eh, yo te voy a pasar a la cámara para que te dejen pasar al baño de aquí, porque tú tienes demasiado rato ahí. Cuando yo cojo la cámara y me dejan pasar en seguridad, o sea, seguridad, y me dejan pasar, hay muchas guagua, muchas jipetas. Y hay un cristal así bajito. Y hay un tipo así. Y ahí no hay nadie. Y yo paso y lo miro y sigo para allá. Y vuelvo y paso y lo miro. Y este hombre así ahí. Don Omar sentado ahí. Yo le pasé. Cuando yo veo que viene una seguridad <risa> para arriba del hombre y lo sacan. Digo, Dios mío, pues yo estaba solo. <risa> ¿Tú entiendes? Y es lo que pasa con, con lo que está pasando con... Ricardo Jonas, que está solo en el tren, nadie le hace caso. Yo, como no vi aparataje en ese es tiempo, tú sí. sabes que iban con, con sí, 70 sí. gente, entonces yo veo este me hombre así, como mirando por la... Digo, ah, no le di mente, <risa> después me quería morir. Y así pasa con muchos artistas, en New York, que están utilizando eso. Sí. De, sí, de, de salir solo me a la calle. Gary y no. Yankee salió en... en, en ¿Dónde está? Yo, se llama Transquale. Hay un video donde él sale, normal. Y lo están grabando, lo, los compañeros lo están grabando y se están curando. Mira, Dari Yankee caminando y nadie le está haciendo caso. Y es riéndose. Eso está, lo pueden buscar en YouTube. Ya, no, sí, sí, Dari ya Yankee, Yankee hizo hizo una anécdota de que él deseaba caminar solo. ¿Sabes? Camino. Ahí nadie le hizo caso. ¿eh? ¿No ¿Entiendes? En que, en que ellos desean, cuando son muy artistas y muy pegados, desean. Parece. Eh, o ser común claro. porque a veces tú tenés tanta gente y más como son mundiales así que tienen sí. una gente que usted se puede quillar y esa gente tiene que estar ahí obligado usted puede hacer lo que usted quiera y tiene que estar un equipo de trabajo con usted sí, ahí sí. eso es así y mira el, el, el metro de nueva york que es el principal es, es, escenario para que oye desde el vagabundo más infeliz con dos con dos, con dos potes y ajá hasta uno hasta Ricardo Arjona que es un artista grande se puede se presenta ahí y ahí o sea hay mucho talento en, en, los, en las estaciones del metro entonces aprovechó bien ahí eso de Arjona para quizás estar solo no que no, lo, no lo reconocieron eso es lo que a mí más sí. me sorprende un artista tan famoso y tan, y tan y tan conocido yo creo que si se hubiese ido al Bronx lo hubiesen reconocido porque ahí todo eso son latinos <risa> Sí. Claro, es algo es algo épico eso